Nuevo enta y esta vez es mamá a mi padre nació en una familia rica, pero fue muy derrochador, y eso fue el infortunio de su matrimonio, tras una de sus diversiones embriagado, cayó del caballo el cual montaba provocando su muerte instantáneamente. Así que dejé mis estudios para ver su rostro por última vez, al abrir la puerta, vi a una mujer, era el mismo retrato de mi verdadera madre. Suena atrevido, pero tenía deseos de caer sobre su pecho como solía hacerlo cuando era un niño.